El número de abajo, el número 25, se llama multiplicador. Esos son los productos parciales. este es el, residuo de la, el resultado de la multiplicación se llama producto el, el signo de la multiplicación y se dice por bueno, ahora vamos a hablar de la comprobación para la comprobación vamos a poner una X grande en la parte de arriba de la X vamos a sumar todos los dígitos del multiplicando y en la parte de abajo vamos a poner la suma de todos los dígitos del multiplicador en esta parte vamos a poner el producto del multiplicador por el multiplicando y después sumamos sus dígitos y por último, aquí vamos a poner la suma de todos los dígitos del producto. Veamos el primer ejemplo de la multiplicación con comprobación. 130 por 5. Como tenemos un solo dígito en el publicador... No va a haber productos parciales. Y vamos a multiplicar el 5 por el 0, el 5 por el 3 y el 5 por el 1. Al empezar la multiplicación con el 5 por el 0, vamos a poner el resultado a la altura del 5. Entonces 5 por 0, 0. No llevamos nada. 5 por 3, 15. Como son dos dígitos y todavía tenemos más dígitos que multiplicar, entonces ponemos el 5, que es el último dígito, y el primero lo ponemos ahí para después sumarlo con la siguiente multiplicación. 5 por 1, 5, más 1, 6. Y ya tenemos, ya terminó nuestra multiplicación. Ahora solamente vamos a hacer la comprobación. Vamos a sumar todos los dígitos del multiplicando. Es 1 más 3 más 0. Esto es igual a 4 y lo ponemos acá. Después todos los dígitos del multiplicador. Nada más es 1, por lo tanto ponemos el 5 acá abajo. Y ahora multiplicamos 4 por 5, 20. Como son dos dígitos, 2 más 0, esto es igual a 2 y lo ponemos acá. Y por último vamos a poner todo lo, toda la suma de los dígitos del producto y lo ponemos aquí. Entonces, 6 más 5 más 0, esto es igual a 11. Como termina en dos dígitos, los volvemos a sumar 1 más 1, esto es igual a 2. Y aquí ponemos el 2. Esto significa que nuestro producto es correcto. Entonces concluimos que 130 por 5 es igual a 650. Pasamos al segundo ejemplo. 1586 por 25. En el multiplicador tenemos dos dígitos, por lo tanto va a haber dos productos parciales. Y empezamos a multiplicar el 5 por el 6, el 5 por el 8, el 5 por el 5 y el 5 por el 1. Empezamos con el 5 por el 6. 5 por 6, 30. El ponemos el 0 y llevamos 3 el 0 lo ponemos a la altura del 5 este 3 lo vamos, a multiplicar con la siguiente, lo vamos a sumar con la siguiente multiplicación 5 por 8, 40 y 3, 43 ponemos el 3 y llevamos 4 5 por 5, 25 y 4, 29 Ponemos el 9 y llevamos 2. 5 por 1 es 5 y 2 7. Y lo ponemos acá. Ahora vamos a empezar con el 2. Multiplicamos el 2 con el 6, el 2 con el 8, el 2 con el 5 y el 2 con el 1. Y la primera multiplicación del 2 con el 6 lo vamos a poner a la altura del 2. En la siguiente línea. 2 por 6 es 12. Ponemos el 2, el último dígito, y llevamos 1. 2 por 8, 16, más el que llevamos, 17. Ponemos el último dígito y llevamos 1. 2 por 5, 10, y el que llevamos, 11. Ponemos 1 y llevamos 1. 2 por 1, 2, y 1, 3. Y ponemos el 3. Ahora tenemos que sumar la, los los productos parciales. 0 y no tenemos nada, ponemos 0. 3 más 2 son 5. 9 y 7, 16. Como son dos dígitos y tenemos más dígitos que sumar, ponemos el 6 y llevamos 1. 7 más 1, 8. Y el que llevamos 9. y aquí el 3 está solito, ponemos el 3 y ya no nos falta hacer la comprobación y empezamos con la suma de todos los dígitos del multiplicando 1 más 5 más 8 más 6 esto es igual a 1 más 5 6 más 8, 14 más 6 20. Como terminen dos dígitos, los volvemos a sumar. 2 más 0 es igual a 2. Y lo ponemos aquí. Después sumamos todos los dígitos del multiplicador. 2 más 5 es igual a 7. Y lo ponemos acá. Después vamos a multiplicar 2 por 7, 14. Y sumamos sus dígitos: igual a 5. Por último, vamos a multiplicar todos los dígitos del producto. 3 más 9 más 6 más 5 más 0. Entonces, 3 más 9 son 12. Más 6, 18. Más 5, 23. Como son dos dígitos, los volvemos a sumar. 2 más 3 es igual a 5. Y lo ponemos aquí. Cuando estos dos son iguales, nuestra multiplicación es correcta. Si estos son diferentes, no hay ningún problema. Lo principal es que este y este sean idénticos. Pasemos al tercer ejemplo. 3,675 por 268. Bueno... Como tenemos tres dígitos en el multiplicador, vamos a tener tres productos parciales. Empezamos con el 8 por el 5, el 8 por el 7, el 8 por el 6 y el 8 por el 3. Entonces, el 8 por el 5, 40. 0 llevamos 4. Este 0 lo ponemos a la altura del 8. Y llevamos 4. Este 4 lo sumamos a la siguiente multiplicación. 7 por 8, 56. Y 4, 60 Ponemos el 0 y llevamos 6 Que lo vamos a sumar con la siguiente multiplicación 6 por 8, 48 Y 6, 54 Ponemos el 4 y llevamos 5 3 por 8, 24 Y 5, 29 Como ya no hay más dígitos que sumar Vamos a poner el número completo, el 29. Y ya terminamos nuestro primer dígito. Ahora continuamos con el siguiente. 6 por 5, 6 por 7, 6 por 6 y 6 por 3. El 6 por 5, 30. El, vamos a poner 0 y llevamos 3. Este 0 lo vamos a poner a la altura del 6. Y llevamos 3. 6 por 7, 42. Más 3, 45. 5 y llevamos 4. 6 por 6, 36. Y 4, 40. Ponemos el 0 y llevamos 4. 6 por 3, 18. Y 4, 22. Como ya no hay más dígitos, ponemos el número completo, 22. Y continuamos con el siguiente dígito. 2 por 5, 2 por 7, 2 por 6 y 2 por 3. El 2 por 5 es 10. Y el 10, vamos a poner el 0 a la altura del 2 y llevamos una. 2 por 7, 14. Y una, 15. Ponemos el 5 y llevamos una. 2 por 6, 12. Y una, 13. Ponemos el 3 y llevamos una. 2 por 3, 6. Y una que llevamos, 7. Y ya no tenemos dígitos que sumar. Que multiplicar. Ahora sumamos todos los productos parciales. Como el 0 está solito, ponemos el 0. No hay números que sumar. 0 más 0, pues ese es 0. Y ponemos el 0. 4 más 5, 9. Más 0. 9 9 más 0 9 más 5 14 4 y llevamos 1 2 más 2 4 más 3 7 y 1 que llevamos 8 no llevamos nada 7 y 2 son 9 bueno ahora solamente nos falta hacer la comprobación Sumamos todos los dígitos del multiplicando. 3 más 6 más 7 más 5. Esto es igual a 9. 3 más 6, 9 más 7, 16 más 5, 21. Como son dos dígitos, los volvemos a sumar. 2 más 1 es igual a 3 y ponemos aquí el 3. Ahora sumamos todos los dígitos del multiplicador. 2 más 6 más 8. 2 más 6 son 8. Más 8, 16. Terminen dos dígitos, los volvemos a sumar. Es igual a 7. Multiplicamos 3 por 7, 21. Sumamos los dígitos y me da 3. Y lo ponemos aquí. Ahora ya nos falta sumar todos los dígitos del del producto. Todos los dígitos del producto. 9, más 8, más 4, más 9, más 0, más 0. Entonces tenemos 9 y 8 son 17, más 4, 21, más 9, 30. Y el 30 los volvemos a sumar porque son dos dígitos, 3 más 0 es 3. Y con esto concluimos...